a ver, password, uh, uh. subiendo video, no, subiendo no, grabando, ahí está, ¿estamos grabando? Sí. Buenas noches Latinoamérica, bienvenido. ¿Qué es esta notificación? ¿Y este canal? Uy, le hackeé el canal Hernando Capo, la puta madre. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Estamos aquí con el señor Enusi barra Seba, barra señor comandante, no sé cómo quiere que le diga. No sé cómo decirle. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué haces, Nando? ¿Cómo andas? Buenas oh. tardes, buenos días, buenas noches. Saludos a toda América Latina, a todos tus suscriptores y a todos los jugadores de Vuelo Están. Nada, Enusi, como vos quieras. En o sea, sí, un como, como vos te sientas más cómodo. ¿A ¿Cómo, te, ¿Cómo te dice la mayoría, digamos? El, el, el, el en gran u. público. Enu. Enu. Ok, perfecto. Che, una pregunta así al pasar, digo. Enu, ¿por qué Enu, Enu? Sí, ¿qué significa, boludo? No. Mirá, qué vos sabés que yo jugué, antes de conocer World of Tanks, yo jugué muchísimos eh, años, eh, cuando era mucho más joven, ¿no? Mm, Entonces, sí, eh, no, no, no. El Call of Duty 4, Modern Warfare, pero en modo promo, en modo competitivo. Ah, mirá. Eh, y bueno, tenía un nombre de mierda, hablando mal y pronto, sí, sí. y una marca de ropa polaca, de ropa gamer, que hacía conjuntos para, para chicos que compiten en los esports sí. eh, se llamaba Enusi, la marca de esa ropa, pero el, el, el diseño de la letra, estaba tan bueno el diseño, los colores y todo, digo, me encantó, y ahí me quedó, señores, o sea, lo, Enusi, lo adaptaste hace de ahí, más ¿no? de 20 años que tengo este nick. Mirá, boludo. Che, pará, y, y una pregunta: ¿en la vida alguno te llama así o no? ¿En la vida cotidiana? No, no, no. no, no, no. no. no, no. Es el ese ah. Nick Gamer, digamos, como todo, boludo. Sí. No, no está igual. Yo también, yo, o sea, nando solamente acá en este mundo. O sea, después afuera soy fer, eh, otros me dicen con más eh, Fercho y algunos amigos amor, bueno, pero eso, eso es otro tema aparte, ¿no? <risa> <risa> Se re desviaba, ¿no? Eh, <risa> Che, y bueno, después hablando así un poquito, me gustaría saber más que nada lo del tema de... Primero, antes que nada, felicitarte, porque sos CC hace unos días nada más, hace un poquito. Y bueno, quería felicitarte por ese por ese logro, podríamos decirlo así. Y quiero saber qué, qué se siente ser CC. Contámelo a mí, que mucho bueno, menos primero si... que nada primero que nada, nunca lo busqué. Ok. Nunca lo busqué. Eh... Cuando volví, después de casi tres años y medio de estar desconectado del mundo de los juegos, eh, estaba un domingo mirando la carrera de Fórmula 1 mm. y pasó un aviso publicitario de World of y digo me lo voy a instalar de nuevo, me voy a meter, pero voy a tratar de aportar algo a la comunidad esta vez, voy a tratar de hacer algo, buscar algo que no haya. Mm. Surgió esto, eh, no había nadie que lo haga, y, y bueno, pegó bien. Eh, ya te digo, nunca busqué ser CC, siempre lo hice desinteresadamente. Adam el otro día me dio la sorpresa junto a los chicos de que se casaron, que les regaló una computadora Wargaming. Muy buen video, entre paréntesis, muy buen video. ¿no? Fue alucinante, fue sí. alucinante. Eh, ¿Y qué se siente? La verdad no tengo ni idea, porque <risa> supuestamente yo hace un día que arranqué como CC y... Y bueno, nada, me siento normal, qué sé yo, o sea, re feliz y todo, pero nada no, no es nada raro, es simplemente seguir haciendo lo que a uno le gusta, aportando y, y siendo el intermediario entre la comunidad y por ahí la gente de Wargaming, llevando sus inquietudes, sus palabras. Y, sí, sí, totalmente. Y aportando para que todo mejore y crezca aún más. Porque, a ver... Seguro. Si bien yo soy el último que se incorporó y todo, vos también sos CC, hay otros chicos que también son CC, como, no sé, hay una pila, no me quiero olvidar de nadie, pero todos hacen un excelente trabajo. ¿Me ¿Entendés? Sí. Todos. Sí, sí, totalmente. Y lo que está bueno es lo que a veces eh, comenta Fer Sots, eh, que es eh, el hecho de que lo bueno de lo que tenemos los CC es que cada uno en su canal es... Digamos, en un punto nos complementamos, porque todos creamos contenido acerca de What, pero que cada mundo es totalmente distinto al otro. O sea,. Mi canal no es de entrevistas. ¿Querés ver entrevistas? Anda al de Enu. Eh, ¿Querés alguien que juegue todas las noches haciendo directo? Anda al de al de Cirocho o al de Sots mismo. Y así el que vos quieras, ¿viste? Cada uno tiene... Tío sí, Grizzly también. Grizzly está Grizzly. transmitiendo mucho de noche, los avances. Si le gusta el avance, pueden verlo con él. Exacto, sí. exacto. O sea, tenés una variedad, un abanico de opciones gigante, ¿entendés? Y, y lo que está bueno de tu canal... Que, que me gustó mucho, ya te dejé un comentario comentarios un montón en uno de, lo, de tus videos hace un tiempo. Sí, recuerdo. Y me gustó mucho, eh, que, que el hecho de que hacías entrevistas y eso no estaba. Eh, no estaba en este mundo de Word, no, no existía, eh, digamos, de manera conocida, tal vez puede que haya algún canal, canal pequeño, no, yo no lo desconozco, pero está buenísimo que es, sos un especialista en entrevistas y que encima lo haces bien, digamos, ¿no? Que es. No es que boludías, o sea, te preparás, sales, salen buenas. Yo mirá, yo te voy a ser sincero, yo no sé si lo hago bien. Bueno, a mí si sí tengo eh, la cara como una piedra, o sea, somodó, ¿me entendés? Somodó, somodó, sí. Si te tengo que si te tengo que preguntar algo, por más que yo sé que te va a quedar incómodo, yo te lo voy a preguntar porque es mi rol. Claro, claro. Más Después bien, dependerá de vos si me querés responder o no, pero yo te lo tengo que preguntar. Obvio, obvio. O sea, sos vas al hueso, digamos, no tenés de la manía al hueso. Eh, olvídate, olvídate. Me encanta, me encanta. Me encanta. Che, Y bueno, hablando ya metiéndonos en el tema de, de tu canal propiamente dicho, ¿cuándo fue que arrancaste? Y, y digamos, ¿por qué, por qué arrancaste? Y porque, a ver, a veces uno tiene la idea de arrancar con un canal porque ves que no hay esto, pero después hay que dar el paso para arrancar. Y cada vez que a, a alguna vez se le da vergüenza, a otro dice no, mejor no, no sé qué. ¿Cómo fue ese, ese arranque, ese principio? Mira, sinceramente canal? Te, te, te voy a hacer realista. Mira, yo a ver, déjame que voy a achicar la pantalla de acá de la entrevista y me voy a fijar porque sinceramente no sé cuándo arranqué con el canal. <risa> en serio, te digo de verdad, no bueno, tengo ni más mínima idea. Eh, con respecto a, a, a, la, a la segunda parte de la pregunta, sí. Eh, ¿Vos sabés que yo entrevisté a otro CC que fue eh, Papá Reich, sí. eh, bueno, Papá en esa entrevista, mira, acá dice se unió el 23 de enero del 2021. Así que ahí está. Bien. 23 de enero 2021 arranqué con What Latan en entrevistas. Uh -huh. eh, Paparre, en esa entrevista que yo le hice, eh, me dijo lo siguiente: eh, puta madre, me olvidé la pregunta, ¿cómo era? La segunda parte, esa que no, no, o sea, como. Ah, ¿por qué? ya está. Ya está, Discúlpeme, se me fue la cabeza. <ríe> le da, le eh, da, le da. Él, él, él respondió eh, algo que tiene que ver mucho con lo, con lo que vos me preguntás ahora y que te tendría que responder lo mismo, porque lo hice para probar y no quedarme con las ganas. ¿Me entendés? Sí. Eh, el canal de él también lo armó de esa manera. Se jugó y dijo: Prefiero probar y que me vaya mal mm. y no quedarme con las ganas sin haberlo hecho. Claro. Eh, la entrevista con Papa Rey fue muy buena, dijo otras frases también muy buenas eh, con respecto a la comunidad, por ejemplo, una de ellas, que no, no me preguntaste ni nada, pero una muy buena fue cuando él me dijo, yo le pregunté qué opina de, de la comunidad latinoamericana y él me dijo eh, que es bastante grande, bastante unida, le falta todavía madurar, pero que lo que él ve que es feo y grave, que preocupa, es como se tiran en tierra en, entre los países, ¿sí? entre los argentinos, los chilenos, los peruanos, los uruguayos, lo, todo así, y, y es grave eso ya cuando te metes con un tema cultural, ¿me entiendes? Uh -huh. sí pero bueno, respondiendo al tema, eh, lo hice porque tenía ganas eh, y porque no me quería quedar con las ganas, quería probar, se iba mal, seguramente ya el canal no estaba, Chao. Claro, claro. Pero bueno, no fue así. Se ve que, que de verdad no había nada de esto. A la gente le gustó y, y bueno, hasta ahora vamos en camino. Ojalá sigamos. Che, escúchame y igual te digo lo que dijo papá. Yo comparto que es cierto, o sea, siento que es verdad también un poco, pero también es parte de, a veces de la, de la lamentablemente es parte de la, de la cultura de los latinos que se atacan algunos, pero tampoco tampoco es tan general. Yo qué sé. Yo tengo amigos de todos lados y y tengo amigos chilenos, uruguayos, los bueno, brasileños no, pero no tendría ningún problema tenerlo con ninguno. Y... Mira, yo lo que he identificado eh, es que, por ejemplo, yo, en, en el clan que tengo, que, que del cual vos formás parte también, también ¿Sí? tenemos gente de toda la, América Latina. Más bien, sí. Y nos llevamos re bien entre todos. Eh, pero lo que yo veo es que la gente que siempre anda toxiqueando, digamos, en Random o, o Facebook, ¿Sí? fíjate que son siempre los mismos. Sí, sí, sí. Son un grupo de 20, 30 personas que son siempre las mismas y es fácil, no respondiendo esos mensajes o ir dejándolos de lado, solo se van a curar, porque es así, si vos te prendés en el juego de ellos, es peor, eh, sí. le estás agrandando el juego. Es lo peor que puede hacer, sumarte a eso, a ver, te lo dice alguien que se prendió en el juego durante mucho tiempo porque, digamos, eh, cuando vos haces un video o cuando haces un directo y lo haces, que a veces... A veces lo haces por hacerlo, porque tenés que hacerlo. Pero otras veces lo haces, le pones ganas, le pones amor. Vas a sortear algo que sale de tu bolsillo. Y después viene uno y te dice, eh, loco, dale. Por ejemplo, ¿no? Sorteas 2.000 de oro que vos lo pones de tu bolsillo porque elaboraste y lo querés poner ahí y regalárselo a alguno. Viene y dice, eh, dale, loco, pones 5.000, no seas rata a ver que es un. Pues sí, <risa> Tengo una gana de matarlo, pero si lo estoy poniendo de mi bolsillo, amigo, o sea, ¿qué te jode? Totalmente. Entonces, esas cosas, Mendy. pero yo ya estoy cultivando las emociones, debe ser un poquito de la edad un par de canitas que me están saliendo, no tanto como vos. Shark Clooney, no, yo tengo un papá. Ah, pero yo, orgulloso, loco, yo de los 18 años tengo canas y las luzco, pero encantado. Qué zarpado. Eh, así que, no, pero bueno, es verdad, es verdad lo que decís, no hay que sumarse, y de hecho, consejo para todos aquellos que amigos que entro a jugar al WOT y veo ahí que tienen el cosito tachado de que no pueden hablar porque... No escriba, no guarden, ya está. Lista negra, ya está. No le devora no se prendan en esa porque es el... Bueno. No ganas nada, te hace salir de tu partida, te hace que juegues mal y no... Nada, no suma, no suma para nada. Y encima te, lo peor que te puede ganar un baneo. Lo peor que hay. Tal cual. Bueno. Eh, bueno, hablamos del pasado, hablamos del presente. Quiero saber futuro del canal, futuro tuyo, futuro de tu clan, de Toasty, o sea, vamos a mezclar un par de temas, quiero, ver, quiero saber cómo te ves, porque pensá que, dijimos que arrancaste en enero 2021, ¿cómo te ves en enero eh. 2022? Creciendo igual, bueno, eso eso, seguro, eso segurísimo, <risa> pero... perspectivas, que que algún sí. objetivo. Tiene... A ver, mm. sí, pero trato de ser siempre realista yo, sí, no trato de ponerme objetivo a nada. Objetivos en realidad los tengo en la vida real, que tengo una familia hermosa, que tengo dos hijos y ahí sí tengo objetivos. Mm. Eh, con esto que realmente a mí me apasiona, me gusta hacerlo y todo, sí, me gustaría llegar a ciertas cosas, pero si no llego no me voy a enloquecer. Eh, Objetivo, por ejemplo, ponerle una perspectiva para el 2021, eh, para el 2022 con el canal. Nada, sería muy bueno crecer. Sería muy bueno crecer. Eh, yo estaría muy contento con que a fin de año llegara a los 2.000 suscriptores. Hmm. A fin de año llegar a esa cifra sería que de verdad funcionó. Si llego a los 1.000, 1.200 también eh, funcionó en menor medida, pero funcionó igual. Sí, sí, sí. Eh, y seguir seguir con el canal porque me gusta, me, me gusta me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con me gusta loco, me gusta ah bueno. eh, y y me gusta por ahí tener la, la suerte más que nada de por ahí dar un par de exclusivas como por ejemplo me pasó con lo de Adam que nadie sabía quién era Adam, que iba a entrar como no y eso fue exclusivo, entonces esa, ese tipo de cosas, por ahí tener la oportunidad de entrevistar a gente que, que no sale en todos lados, eso está bueno, a mí en lo personal me encanta. Mm. Eh, Con el clan, mira te voy a ser realista. Eh, tengo de su comandante a g 94 que Chris es como un hermano para mí, no nos conocemos, pero hace casi 10, 11 años que nos conocemos gracias a Worldstands. Mm -hmm. Y la verdad que es un tipazo, es un tipazo. Eh, la idea, yo le dije, Chris, si vamos a armar un clan competitivo, va a llevar muchísimo tiempo hacer uno competitivo de cero. Si lo vamos a armar social, eh, tiene que ser social y no aspires después a querer cambiarlo a competitivo. Porque si vos creas un clan competitivo y lo querés llevar a un clan social, es muy rápido. Es, la transición es fácil, rápida. Claro. Ahora, si vos creas un clan social y lo querés llevar a competitivo, la transición es eterna, no termina nunca. Eh, la idea es tratar de competir en lo que podamos, mm. sí, eh, pero no es lo que sea. No. Si se pierde una partida, se pierde una clan, un, lo que fuere, una escaramuza, lo que sea, eh, tratar de agarrar, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Quién le erró? Bueno, le erraste vos, tratá de no le errar, que esto o lo otro, pero no, jamás jamás decir qué loco por qué no le pegaste o oh, manco de mierda no jamás jamás claro, claro. no se permite levantar el tono de voz ¿no? en, en el clan nuestro porque queremos fomentar la buena onda el buen ambiente eh, que todos somos iguales loco nadie es más que nadie ¿me uh -huh. entendés seguro a mí no me va a mí no me, a ver eh, Nando yo no soy más que vos porque yo tengo el rango que dice comandante dejémonos de joder somos todos iguales loco Sí, sí, no, no, seguro, desde el punto de vista del respeto, desde luego, obviamente después cada uno tiene un rol dentro del clan, eso está claro, pero pero sí, sí, estoy de acuerdo, y que pensé que muchas veces los clanes, incluso, no sé si terminan, bueno, alguno puede ser que haya desaparecido, pero por lo menos se terminan desgastando por estas cuestiones, o sea, el hecho sí. de, de la falta de respeto, de la falta de compañerismo, entonces vos decís, uh, loco, pero otra vez tengo que entrar a escaramuza a esto, que me putean, que justo si no pegas un tiro sí. te van a bardear, te van a decir que eso es horrendo, te sacan, bueno, de hecho, de hecho, vos la otra noche creo que estabas haciendo, no sé si un directo o con un video, y nosotros estábamos armando escaramuza, sí. eh, y vos dijiste, chicos, no puedo porque estoy haciendo esto, esto y esto, no hay drama. O sea, sí, sí. no es que nadie te va a decir, che, Nando, ¿por qué no entras? Pero estamos todos locos si pasa eso, entendés? ¿eh? Claro, claro, seguro, seguro. Eh, así que bueno, por eso, la verdad es que yo me siento, me siento bastante cómodo en lo que tiene que ver con el clan y, y realmente puedo confirmar lo que decís vos, que es, es así, o sea. Las veces que tuve que decirle, chicos, miren que estoy diagramando un video, no sé qué, estoy pensándolo, porque a veces hacer un pues video. Están cagando en el baño, déjenme tranquilo, ¿no? También, estás con el papel higiénico en la mano, olvidate, boludo. No, pero, pero es verdad, es verdad lo que decís. Eh, y eso está bueno, viste que. Eh, fue uno de los puntos que, que con Cuche hablamos también, pues con Cuche entramos justo al, al clan de Venus. Sí, saludos, Cuche. Le mandamos un saludito para Cuche para ahí. Sí. Eh, y justamente hablamos de eso Che, mirá que no, no, son un clan tranquilo Que le gusta, obviamente, le gusta competir Pero no nos van a romper la bola Y dicho y hecho, fue así, así que estamos Ah, yo por lo menos hablo por mí, después él, él dirá lo que quiera No sé, ya será por él, pero por lo que charlé con él Estamos... En no las al pedo, no claro, ¿viste? Al pedo. Capaz que me agarré y me el si es un hijo de mí No, pero nada no, estamos, estamos bastante cómodos Y eso está, está bueno Se nota en el ambiente de los, del clan y de los chicos Que cuando entramos a jugar a escaramuza eh, se, cagan, se cagan de risa eh, vos estabas hablando de entrevistas, estabas hablando de la exclusiva que tuviste con Adam. Y yo te pregunto, en base a eso, te linkeo con: ¿a quién te gustaría entrevistar que todavía no hayas entrevistado? Eh, el que vos quieras, el que vos quieras. ¿A quién te gustaría entrevistar que todavía no hayas entrevistado en tu canal? Eh, te voy a dar una exclusiva. Epa, vamos, salimos en Telefe. <risa> no, eh, Chris, je, Chris 94 que te comenté que es como mi mano derecha, casi un hermano para mí. Sí. Me, él habla muy bien el inglés porque está viviendo en Estados Unidos hace un tiempo. Eh, así que hay muchas posibilidades de que de vez en cuando, de vez en cuando, veamos a algunos de los comandantes tops del servidor de los clanes Yankee hablando ah. en una entrevista. Qué Saludando guay. a toda la América Latina para que ustedes latinoamericanos los conozcan. Qué bueno, ¿eh? Es Solo chabón. eso puedo decir, no puedo decir nada. No, no, no, no hace falta, pero ya. ¿Y a quién me gustaría, específicamente, me a quién me gustaría? Sí. sí. Eh... Vale imposible también, vale, eh. o sea, vos podés decir lo que vos quieras. Eh, no, me gustaría muchísimo poder hablar un día con Dackilsor. Me parece un, hmm. un estratega alucinante, como estratega. Como estr... No me importa si es youtuber o qué. Me parece sí, sí. que el tipo tiene una capacidad de ver los mapas alucinante genial que podría aportarle mucho a, a por ahí a chicos que comandan en, la, en América Latina que sería fabuloso mm. eh, y después me gustaría por ahí anando <coughs> no, me gustaría por ahí un, el, a, a, la, a la chica esta la, la yankee cómo es que se llama la que está en Wargaming. ¿Eh? comanda la sí me parece que ella es sí esa también yo creo que por un tema más otra para tratar de, sí pero es, pero es más que nada sabes por qué lo haría para arrimar un poco más la comunidad latina hacia la comunidad gringa y la comunidad NIA. gringa arrimarle un poco más A la comunidad latina o sea como para empezar a unir más todavía no claro claro sí sí totalmente eh, a mí me pasó me pasó eso con con varias gente de, de Europa, ¿viste? Porque como tenemos el mismo idioma que España, a mí me pasó mucho con QBTC, no sé si lo conoces, Jordi, y, sí, sí. y el chabón también, boludo, o sea, un crack, re, re humilde, un re buen tipo, después con Sarluk, eh, después con el Community Project Manager de allá de Europa, que estaba en París en ese momento, que era Delro. Ah, saludos al Delro también. sí, Un crack, sí, sí. un crack. Un, un tipazo. Hey, de, Delro dejó un comentario en la entrevista vi, que me dio Adam y sí. Saludos. Se puso saludos de Wargaming Europa, no sé qué. Es un tipazo. Sí, yo, sí. La verdad sí. que eh, me saco el sombrero porque son tipos que realmente no tienen por qué venir a nuestros canales. ¿sí? No, no, no, o sea, no, tiene, no Mirá, tiene la obligación. Yo creo, yo creo que hablar. Ojo que, porque a mí me pasó, ¿eh? ojo que yo la viví de los dos lados. Yo creo que hablar como un simple jugador que entra una, dos horas o diez horas por día al vuelo están y empezar a decir, che Wargaming, che Wargaming, che Wargaming, che Wargaming, sin saber qué hay atrás, eh, es muy fácil. Sí, claro. Y guarda que yo con las cosas que estoy viviendo, eh, ahora que estoy un poco más cerca de Wargaming, eh, y me doy cuenta de que no es así como tantos dicen Che Wargaming, che wargami. Eh, Tiene unos gestos muy buenos Warren. Y es bueno mostrárselo a, a la comunidad ¿Me uh -huh. entendés? Es bueno, la comunidad tiene que empezar a, a sacarse un poco esa No sé, bronca o, o cosas así Ah, porque tengo un tier 8, me manda contra tier 10 o tra, tra. Sí, sí. Bueno, pero ya está especificado de cómo trabaja el mm O sea, sí. dejémonos de joder <risa> lo mismo seguro, que ahora seguro. con las HE o todo eso, ya está especificado, ya está. Ahora tenés que apuntar mejor, tratá de mover el mouse un poquito y apunta un poquito mejor. Seguro, seguro. Y, y, <risa> y encima pasa mucho, y, y tal vez eh, en caso de que, digamos, mira que a veces Waramin, mira yo no soy un, un defensor eh, acérrimo de Waramin, cuando hacen las cosas bien, yo lo digo... No, no, no, no yo normal. no quiero decir eso tampoco, pero sí, sí. quiero decir de que, de que me di cuenta, ahora me di cuenta... De las cosas buenas que hace por la comunidad que claro, claro. uno antes, capaz que por egocéntrico O por simplemente, no sé, loco eh, No las quería ver y, y las hacía igual Sí, sí, es que muchas veces, ya te digo O, o regala cosas, o da cosas o, o, o genera sorteos O eventos Que vos porque estás caliente con que una PCR No penetró y con, la, con las mecánicas te la agarras con todo y no tiene nada que ver muchas veces haces un sorteo que está buenísimo, un evento que está muy bueno y decís, ah no, pero entonces es toda una mierda porque este, no sé, esta tenía que haber entrado y las HD son una caga, entonces ya empezás a tirar mierda para todo lado y la verdad es que si sí, hacen cosas buenas a veces se equivocan como todos obviamente, son humanos igual que nosotros también nos equivocamos obviamente. Y, sí. y pero creo que tratan de ponerle onda por lo menos yo lo que veo desde mi lado es que muchas veces se equivocan obviamente pero eh, sí también veo que, que no dejan que el bot eh, se estanque, que muera. ¿bien? Hay juegos que, que realmente los ves que están exactamente iguales por meses, por año y sí. no cambia nada. Y acá tenés todo el tiempo, te sacan el sandbox, te sacan un tanque, te sacan esto, te sacan sí. un evento, te sacan el frontline, te sacan el... Es más, tanto es así que a veces se sobrecargan de eventos y termina pasando lo que pasó el Halloween anterior, no el anterior, que no pudieron hacerlo cuando habían prometido que lo iban a hacer porque estaban tan cargados de eventos. Sí, y... sí. Entonces, bueno, pero... ¿A qué apunto? Al hecho de que le ponen onda por lo menos Y cuando nosotros como CC le consultamos y le decimos Che, mirá que la comunidad que te va a pasar en UCI La gente te va a escribir y te va a decir Che, mirá, está pasando esto, está pasando lo otro Pues después se lo comunicas a quien sea, a Adam o cualquier cualquiera otro de la empresa y, y lo tratan de solucionar Te dicen, bueno, a ver, bancame que ya me fijo, no sé qué Bueno, y vos le respondés a la comunidad Bueno, están revisando los servidores, están revisando esto, lo otro Después, obviamente hay cosas para corregir Como en todos los ámbitos de la vida, chicos, pero pero le ponen le ponen pilas le ponen pilas que eso sí, es importante que sí la verdad que sí mm. así que bueno te este... puedo hacer una pregunta sí claro sí, sí ya sé que esta charla me querés como entrevistar a mí pero te puedo hacer una pregunta sí sí no pasa nada te gustaría Mira. que vuelva a Tier 8 y Tier 6 al mapa global te tapé la boca Tomás sí. <risa> sí sí boludo, me encantaría hay un montón de cosas que me gustaría que se hagan porque eso le permitiría... Sería genial Joda o no. Fuera de Joda sería alucinante. Y los clanes, y si, y los clanes que, que intermedios, que no, no son del todo competitivos, ¿cómo hacen sino para participar? Eh, llegaste a tu ¿Sí? tier 6, vos le das duro a tier 6 y practicás en tier 6. Y te armás un equipo a tier 6. ¿Y qué haces con eso? ¿Jugás escaramuza a tier 6? Nada más. Con, Entonces taría, con, a mí me encantaría con. tier 6, tier 8. Estaría eh, parte. Sí, sí olvídate. Pero... Yo, yo me acuerdo que la jugaba, loco, con, con el clan y... Ah, ¡Qué bueno se ponía le. Qué bueno se ponía Aparte había clan war No era que había solamente una o dos horas Había clan war Algun... ah, Empezaban El último turno empezaban a las 12 de la noche Eran las 3 de la mañana y seguíamos sí, jugando sí, clan sí, war. Sí. Si vos ibas ganando Había tanta cantidad de clanes en tierra bajo claro. Que las batallas se hacían larguísimas para obvio, ganar obvio. una tierra Lo que pasa que en esa época las tierras pagaban como 3.000, 4.000 de oro por día Todo el mundo quería una tierra obvio, Claro, obvio pero tampoco hace falta que den tanto en tieres más bajos, tipo, tier 6 podría ser algo mucho menor, o dar, no sé, directivas, sí, o sí, créditos, sí, sí. o, no sé, hay 10 millones de opciones. Sí, Pero sí. que estaría bueno para incentivar de que los, los clanes más pequeños puedan sacar su tier 6, los tengan bien, y practican ahí también, y después cuando vas a las randoms, tal vez, hasta puede que suba incluso un poquito el nivel de las randoms en niveles más bajos también. No es Olvídate posible. totalmente, sí, totalmente. Así que, no me agarraste con la pregunta, ¿no? ya tengo una respuesta para todo. <risa> eh, así que, bueno, estimado Enusi, por mí ya creo que hemos dejado completo todo lo que yo necesitaba saber, lo que quería saber de vos. Eh, bueno, Nando. Ahora voy a ver si te puedo agarrar yo. Dale un, unas palabras para la, la comunidad, para esta comunidad de LATAM. ¿Qué palabras le podés decir para la gente? Un mensaje, una enseñanza, eh... lo que quieras. Yo creo que va a salir primero esta charla que estamos teniendo antes de que yo largue una charla con te voy a dar la primicia con XT7. Mm. Eh, pude entrevistar a los chicos de XT7, a Yui Metal y a Omarcito. Y unas palabras que puedo decirle a las comunidades que la miren, pero no porque vayan a mi canal. Simplemente en el principio de esa entrevista se van a enterar. Eh, cuando yo tenía el clan, el Bill Hawkers, y Omarcito tenía AKS éramos rivales encarnecidos en tier 6 y tier 8 eh, de tal manera que eh, vivíamos insultándonos eh, pero literal, vivíamos insultándonos y desciéndonos de todo sí. y el otro día cuando hicimos la entrevista estuvimos 15 minutos charlando y cagándonos de risa recordando esas épocas y la entrevista que hicimos fue totalmente madura y divertida y espectacular eh, o sea yo creo de que, de que a veces uno no toma conciencia de, de que esto es un juego. Sí, sí. Eh, y creo de que después que me tomé unos cuantos años desconectado, como que tal vez maduré o tal vez la cabeza me hizo así. Y, y nada, hay que darse cuenta de que si vos querés que te traten bien, tenés que tratarlos bien. Y vos y no bueno, son más que otros por tener... No sé, 9.000 de puntuación personal. Si apagaste la computadora y no sos nadie después. Bueno, ¿Me entendés? No sirve de nada. Yo creo que la comunidad tiene que estar un poco más unida. Tiene que, cuando ven un tóxico en pantalla, decirle loco, cortala, eh, deja de insultar, aguantar, qué sé yo, lo, como en el, los términos que, que quieras. Quiera, pero, sí, sí. pero se puede, se puede. Creo que hay muchas ganas. Creo que la comunidad. El otro día en la entrevista de los chicos que le hice, de los, de los chicos que se casaron, muchos comentarios diciendo eh, cosas buenas y, y hay ganas de que, de que la comunidad mejore en ese aspecto. La, los jugadores es como que se han cansado de, de los tóxicos, por así decirlo, ¿no? Y tienen muchas ganas de ver a la comunidad, una comunidad más sana, más unida y más respetable, con más empatía, ¿no? Está bueno eso. Está bueno y ojalá se dé. Sería... Yo creo que sí, capaz que por ahí demora capaz que por ahí nosotros queremos que pasen un mes y no va a pasar un mes, capaz que va a llevar un año de trabajo y pero sí. yo creo que, que sí, se va a lograr, Nando, sí, yo creo que sí Yo creo, Sí, yo estoy de acuerdo, creo que se, se puede lograr eh, tiene que ser un objetivo de la comunidad y también por parte de Warhammer, tal vez a veces cuando reportan eso que actúen, porque muchas veces pasa que se reporta y tal vez después no pase nada entonces como que te sentís medio desprotegido no porque fuiste cortaste la, la el, el, el insulto por decirlo así o, o, o te empujó el otro día estaba justo jugando la partida lo empezaron a empujar a uno a empujar a empujar lo tiraron tirando un risco y terminó muriendo sí. son, son esas uh -huh. cosas que, y yo desde el lado del chabón y era mi equipo y decía pues este es un un crack o sea tenía una gana de matarlo al chabón porque si sí. sí está jugando realidad, su partida bien. tranquilo eh, un cazatanque campeando, como eh, arriba de un risco, ahí en Pueblo Fantasma, ¿viste? Que tenés una... Donde se ponen los sí. cazas. Lo empezaban empujar, a empujar y lo tiran. Y bueno, ¿viste? Te da una gana. De... Y lo reportás todo y después no sé qué pasa, que tampoco me andás fijando qué, qué pasa, pero... Bueno, eh, eso, eso antes, ¿te acordás cuando, cuando vos veías que hacían eso con otros jugadores? Eh, ese tanque se ponía en celeste y vos lo podías matar. Claro. Y bueno, eso lo sacar, no se puede más, pero... ¿Qué sé yo? Sería una manera. O de última... Una manera de reporte especial que si vos mandás un replay a ese tipo, el ponele, lo gané por una semana. Entonces el tipo va a estar una semana sin jugar y vas a ver cómo va a aprender. ¿Sabés cómo lo cagás? Vas a ver cómo va a aprender. Obvio, obvio. Más bien a nadie le gusta estar suspendido una semana, ni loco. Tal cual, Muy tal bien. cual. Tal cual. Pero bueno, querido Enusi eh, hasta aquí la, la entrevista, que en realidad, es, es, es, yo no le digo entrevista, porque para mí son charlas, boludo, en mi canal son charlas. Eh, entrevista sí, es el tuyo, sí. tuyo son entrevistas ahí bien armadas, es una charla ahí de café tomando unos mates, más o menos, algo así, pero... No, es que yo hago lo mismo también, eh. nada más que yo por ahí hago otro tipo de preguntas, pero es lo mismo. No, nah, pero, pero vos mismo. Sos bueno preguntando, a mí me gusta indagar otras cosas, echar la bolas, es malísimo esto, pero... Pero, pero somos bueno. iguales, ¿qué te acabo de decir? Nadie es más que nadie. Somos no, iguales, no sé. Y todos sé. tenemos que tirar para el mismo lado. Olvidate, olvidate, esa es la idea, olvida. esa es la idea. Así que... Y nada, sí. y gracias a, a, a, a, a todos los nuevos compañeros ese que tuve que me dieron la bienvenida en el Discord, gracias a vos, Por favor. Eh, a Sot, a Sirocho, a Grizzly, eh, a Arsash, a Vergara, a Papa, y no me quiero olvidar de nadie más. Recordadme si hay alguien más. A ver, creo que nadie más. Uh, no, creo que no. Me parece que no. Si sí, te por eh, vos, Diego, Diego, no, no, Diego 95. Van... Ah, Diego 95. <risas> si te olvidaba vos, ya te iban a dar a vos no, también con un caño es... No, yo para cualquier cosa tengo, tengo problema de memoria, no me acuerdo, yo no, no me meto, viste. Si así, Nada, boludo, un chico. saludo a todos, muchas gracias por la bienvenida y, y bueno. Eso está eh... bien. Se nota que es, somos, es un buen grupo de te digo, que nos llevamos dentro de todo bastante, bastante bien. ¿no? No, no hay sí, respidez. Yo creo que a mí me gustaría que que, que la comunidad esté más, más al tanto de los CC. Más, porque hay muchos que por ahí no, no saben qué tipo de contenido tienen. Es como vos dijiste al principio: mm. por ahí no saben diferenciar. Por, eh, por ahí, para, para la comunidad, capaz que por ahí, un ejemplo. Eh, Sot es de hacer eh, todos análisis Fonele. y no, sí. Fer te hace todos directos a la noche es muy zarpado, muy bueno le pone humor cuando yo hace dos o tres días lo vengo viendo que cambia la voz tipo satánico que le dice hola, le, le pone humor y está muy bueno te transmite algunos avances, te da unos consejos te hace un análisis mm. perfecto de cuando hay eventos Sí, eh, y vos sos por ahí muy, mucho de hacer análisis de líneas también, como Papa, eso está muy bueno. ¿no? Mm. O sea, si la gente se pone a buscar el, el dentro de los CC, eh, tienen de todo, de tienen todo. de todo, de todo, de todo. Pueden hasta ponerse a aprender mirando videos cómo decir, bueno, cómo me busco eh, una posición en tal mapa. Eh, eh, busca videos de los CC porque seguramente ya hay. Sí, sí, seguro, seguro. Eh, así que bueno, ojalá que con estos videos y que, y que vayamos creciendo todos juntos, todos de la mano, que es lo importante, juntitos de la mano y bien pegaditos. Así que bueno, eh, vamos a estar dejando seguramente el canal del señor Enusi acá abajo, What, eh, entrevistas Latam Latam entrevistas eh, aquí en la descripción seguramente, así que vayan, visítenlo, suscríbanse, déjenle un like en sus videos, eh, que siempre viene bien y ayuda, yo siempre digo lo mismo, pero es verdad boludo, ayuda a los algoritmos de... De YouTube cuando te, te ven. Eh, eh, eh, like. Olvídate, olvídate. Un simple me gusta, o un suscribirse, que es como siempre todo el mundo dice, es gratis. Se parece que se lo tenés que explicar a la gente porque no se dan cuenta, pero sí, es gratis, no te cuesta nada. Cuesta nada. Y, nada. y sí, ayuda, olvídate, olvídate que ayuda. Ayuda un montón y ayuda un, también un montón a, a lo que tiene que ver con la moral de, de cuando subís un video, bolero, Porque subís un video que tiene una vista, ocho dislikes y <ríe> me, me tierra tragame, boludo. Tal cual. Está igual, está Pero bueno igual. amigos, hasta aquí hemos llegado Muchas gracias Enu por prestarte aquí esta charla No, por favor, gracias eh, a vos, Nando. Por favor, un placer, un placer gigante Y para todos ustedes Ya les dije, vayan al canal de Enu Suscríbanse, dejen un like Dejen un like en este video y nos veremos en el próximo video Besos Chau chau